cosas, el peligro lo tienes en juventud. Aún no conoces la vida y te lanzas sin inquietud. Y ahora que ya soy mayor, recuerdo los peligros por los que pasé, peligros que jamás imaginé pasaría y que están en mi mente cada vez. Y ahora que ya soy muy macho Me doy cuenta de que no eran tan malos Que ahora en el momento son peores Los que no son mortales, ahora son malos Afortunadamente he llegado hasta aquí Sin haber caído en el camino que corrí Los peligros que tuve los sorteé una vez otra vez y otra vez y hasta aquí llegué afortunadamente quien me acompañé mi familia mis amigos me hicieron salir sorteando peligros y buenos momentos la vida me ha pasado casi sin lamentos pero dejando las cosas, Lanza sin inquietud y te lanza.